Buenas, bienvenido y bienvenida al stream del día de hoy. ¿Quién vive aquí? ¿What the fuck? A ver, si este es el plan de la persona que está en la casa, en este sitio. La verdad, creo que les está haciendo un favor creo. Y si no es el plan, pues le voy a dejar un stack de piedra ahí cocinándose. Si no es el plan de la persona, le dejo un stack de piedra cocinándose. Es que si no. Me disculpo si ese no era el plan. Pero bueno, le he medio alargado la entrada. Que me daba toque. Me sigue dando toque porque hay un pedazo arriba a la izquierda, pero no voy a hacerla de ponerme a hacerlo todo, porque es que me pongo con algo y yo no paro. Esta es la casa, ¿no? Del, del propietario. Es que yo estuve viendo el stream del propietario, fuera de esto. Creo que... ¡Sí, sí, sí! Es la casa del propietario, es la casa del propietario. uh Marivera. ¿Qué es esto? ¡Oh! A ver, ¿puedo meter un lingote de oro y hacer la prensa? Hacerlo prensado. ¡Tipo ¡Tú, tú! ¡Dale, dale! ¡Prensalo, prensalo! ¡Prensalo, weón! ¡Prensalo, prensalo, prensalo! A ver. Con la prensa. Montaje aquí. Engranaje 1. Eje. Aleación de andesita Voy a hacerlo con pepita de hierro. Ok. Ahora, con toda la andesita que tengo es un stack y unos cuantos lingotes de hierro voy a hacer así voy a hacer así voy a hacer así voy a hacer así voy a hacer así voy a hacer así voy a hacer así voy a hacer así voy, voy a... madre así así así las cuatro presión ¿cuántas veces? espérate que varias veces, eh a cinco veces la secuencia. Uy. Uy, ¿cómo se hace el engranaje tocho? ¿Con cuatro? De madera. Segundo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Esta es la casa del, del jefe del server, eh. yo estoy aquí aprovechando. Ah, con dos, vale. Pues nada. Con dos es más fácil, ¿eh? Con dos es mucho más fácil. Nada. Aquí aprovechándome la casa del, del admin. <ríe> Me va a matar el admin, me va a matar. Me va a matar el chat, me va a matar. Cinco de estos, cinco de estos, u, uh, prensa, montaje, pepitas. Vale. Vale, vale, vale. Entonces, prensa. Y en la prensa voy a meter esto. No, en este orden. Uno de estos. No. Es, lámina. Uno de estos, uy, no, no, no, no, casi no. Vale, me sirve. A ver, ¿es esto? Ah, espérate, no va a ser con la mano esta de, de las narices, ¿no? ¡Eh, con la mano! Fuck. Vale, me acaba de doler un órgano de quién sabe dónde. Pero bueno, eh, si tiene yunque este señor, que creo que no tenga, de yunque puesto. Oh, volvió. Estoy usando la casa del admin. Estoy usando la casa, la casa del admin para para ver qué podía hacer con lo del create. Me va a matar el admin. Me va a matar el admin. Le voy a dejar dos yunkes. Le, le voy a dejar dos yunkes perfectos, en perfectas condiciones. Más. Le voy a dejar dos yunques más. Vale. A ver, le dejo un yunque aquí. Y le dejo un yunque aquí. Vale. Y yo voy a renombrar a estas semillas. Cultivos. Creative. Creative. Vale. Esta es de hierro. Esta es de cuero. Así que esta que es de cuero. Vale. Le voy a. La voy a. La que es de cuero. La voy a mejorar a hierro. La que es de hierro. La voy a mejorar a oro. Mejorado. Mejorado. Mejoradísimo, eh. Yo, yo toda de oro, eh. Yo de ahí no paso. La de diamante, como no la dejan hacer, pues nada. No se puede. De ahí tenemos el del Creative. Que es el creative, por cierto. Voy a meter todo el cobre aquí y ya. No queda nada del Creative. No, solo queda. No me queda nada aquí dentro. Bueno. Pues voy a meter repetidores, antorcha de redstone. Redstone. Esto. Esto otro. De esta tengo que sacar todo de redstone. Y lo que quede. Pues nada. Eh... Voy a hacer un regalito, tío. Voy a hacer un regalo. Voy a darle 4 diamantes. Voy a darle 2 diamantes al dueño del server. 2, 3. No, voy a darle 2. Una etiqueta. Una cabeza graciosa de estas. La etiqueta la cambio. Le doy 2 inderpels ¿Qué más le doy? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar al admin? ¿Qué le puedo dar yo al admin? Que no sé si ya de abandonar el sitio. Parece que abandona. No, es como va a el sitio si está todo... can break. Ok. A ver, ¿tengo marco? No tengo marco. Vale. Palos. Uno, dos de madera. Vamos vamos a, vamos a hacerle algo al, al admin, vale. No es una... ¿Vale? De Juan da -da -me. No estoy en el grupo de Watts. Vale, perfecto. Algo más que le pueda dar? Dos bloques de hierro. Te puedo dar dos bloques de hierro, sí, sí, sí, sí. Dos bloquecitos de hierro, de chile, de chile. Ya, ya está, ya está mira, ya mira, está. Tengo tinte. Ya tengo tinte. Tengo, tengo, tengo la pila ahí. Tengo patente, tengo, tengo patente. Ole, tengo patente, tengo patente, tengo patente. Vale, ya está. Hasta le he dejado un regalo al, al admin. Vale. Vale, y ahora yo qué hago con estos tres de madera. ¿Hay, hay, algo, hay algo interesante que se puede hacer con tres de madera. No. No. Mm, Había un tocadiscos, pero no. Cartel colgante. Es interesante, pero Pero no tengo la cantidad de madera que yo creo. Pero... <ríe> no quite, hay que like con ese alguien algunas personas no lo sé en plan yo apenas conozco gente de Minecraft yo so, yo suelo ser de, del Fortnite yo suelo ser del Fortnite porque bueno pues porque por ahí es donde me encuentra a mí la gente la mayoría de veces Yo, como me la paso en el fornito, no sabría decirte tampoco. Hecho. ¿Quién podría ir para tu staff? A ver, para el staff, para el staff. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Para el staff del lado, no sabría quién poner. Y se ha dañado. Eh. A ver, no está aquí. Está bonito, ¿eh? Así le he dejado la les le modificó la casa al, al admin. <soothing language> go go Tengo que hacer paneles de esos también yo. Para hacer cofres.. Mi jurados. Oh. Por favor, que no ponga el iron chest porque nos podrán robar. Tur -tur -tur -tur -tur -tur -tur -tur Fuck, me estoy acercando al sitio que no quería. Uh. ha sido a lo mejor no en el momento en el que yo he tomado un gato en mi gato tengo un gato ¡Miau! le voy a dar pescado porque creo que está corto de vida uy vamos vamos vamos vamos vamos esos peces ¿eh? esos peces me llaman me llaman para matarlos vale no mi hogar es con un gato, ¿sabes? <risa> no, más al centro. Mira cuántos peces hay ahí. Uf. Ah, es verdad que el sonido. ¡Uy! en acción. Estos son escaleras también. Es que está totalmente decorado. Dios. A la miércoles. Ese es el cráneo. Ah, uh, no tengo... Ahora mismo no tengo palabras. Esa, es, a ver, en parte... Yo sé lo típico de las historias de Minecraft, ¿saben? De que las criaturas marinas de antigua del Minecraft eran tochísimas, ¿vale? Pero es que esto es el cráneo. Dios. A la bestia. Esto es una criatura marina gigante A la miércoles A ver, que a lo mejor arriba del todo hay algo ¿eh? También te digo yo Podría haber algo Aquí está No, I think I think, I think I think I can't A la mierda Buah Buah, qué tocho, eh qué tocho Ahí puede haber algo. En la última cora esta. Puede haber algo. Puede haber. Pero ahora me preparo para ir con mi gatete a otro lado. Dios. No, al final no había nada, solo era la forma. Quiero ver qué es eso. Que hace J algo. Y como sea algo muy tocho, no, no me hace el eso? ¿Qué es eso? ¿Hay algo arriba o hay algo abajo? ¡Es arriba! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra, ostras! ¡Ostras! ¡Que arriba hay algo! Es arriba, no abajo, ¿no? Lo primero, lo primero. Una base 3x2. Siempre 3x2. ¿Qué es eso de allá arriba? No entiendo nada. Arriba hay algo. Pero no se divisa ese algo. Y es algo que no es muy pequeño, ¿eh? Qué grande. Voy a subir. la bestia, a ver, ahí hay... no parece haber spawners eso, es bloque... eso no es eso no es netherite pero parece que si sí hay uff no sé no sé no sé con precaución mejor I'm um. Teto, Oiga, sí. Yo me he salido un rato porque tenía que ir a comer, pero estaba desde las 12. 12. La Horda España. Dios, cuánto tiempo. Y, de re y pues me... Eh, Mira, vamos a explorar, viene a explorar. Creo que me encontré con el barco golpe de las... ¿Qué va? 3, por ahí. Después de tres horas, puf. Se ha Ya me cago en la puta, tío. Un pez globo, no, qué asco. Nada, me... me, me no, no, espera, el pez globo. Eh, ¿se puede hacer filete de pescado crudo? Oye, pues nada, ahora ya me puedo comer los peces globos sin necesidad de, de quejarme de lo venenoso. Acá me encontré otro barco. No, ya me quiero más al barco. Un segundo, permíteme.